Para personas que no están en, en cursos, en programas de terapia, la exploración de nuestras emociones, según el Buda, es una invitación a un mundo que quizás no hemos realmente prestado mucha atención. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos nuestro mundo emocional más o menos desconocido? Porque pensamos que es un mundo lleno de peligro todo ahí está descontrolado, no se sabe qué pasa, no se sabe qué hacer con lo que hay. Tenemos esta sensación que es un mundo donde no hay mapa, cómo se orienta, no hay guía, ¿Cómo, cómo, dónde son los puntos de referencia para saber dónde uno está y para poder salir si uno entra demasiado. Se nos hace muy incómodo entrar, ¿no? y estar. Cuando eh, tomamos eh, la invitación del Buda de entrar, estamos haciéndolo bajo otro planteamiento. El planteamiento es que si hay puntos claros de referencia en este mundo, si hay maneras de orientarnos, si hay guía, y lo que encontramos dentro de nosotros no es puro peligro ni es puro malo. Y tampoco, y esto es clave, es todo descontrolado y irracional. Y con esto llegamos a, un, a un, una diferencia clave entre la orientación budista y la orientación occidental a lo que es, lo que son las emociones. La tradición de pensamiento occidental, eh, tiene, hace una división bastante firme entre intelecto, que es donde podemos ah, tener algo confiable, algo seguro, algo racional, algo que tiene sentido, y lo que es emocional, que es todo esto, no lo artístico, lo, no todo esto como donde no hay mucha lógica. Las emociones, entenderlas, aprender cuál es su lógica para trabajar con esto, olvídalo. Y al pensar que no son racionales, no intentamos aplicar una mente que analiza, que entiende, que se siente tranquila frente a una fuerza nueva, y esto es el primer impedimento que nos ha impedido de entrar y explorar nuestro mundo emocional. Y cuando hablamos de explorar este mundo, no es que no hemos estado en este mundo, vivimos en este mundo donde los pensamientos y las emociones se afectan mutuamente.